Pues ya estamos aquí con ustedes, gracias, sí. gracias por estar con nosotros en este instante, en este momento, bienvenidos a un programa más de esta serie de reflexiones que el Señor nos permite poder tener y realizar para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén, así es Y somos sus amigos Sus amigos de siempre, Elida Madrigal de Cavazos Y Rafael Cavazos Así es No de Madrigal No, no No, no, no yo soy Madrigal de <risa> Ok, pues uh, Dios les bueno. bendiga, Dios les bendiga en este momento Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud que él nos da Gracias por su protección Gracias, Señor, por poder, Señor, estar en este momento para poder llevar un mensaje, un mensaje más, Señor, de, de su palabra, Padre Santo, que tanta falta hace a la humanidad, Señor, en este momento y siempre, Señor, porque la humanidad parece que se han olvidado, se han olvidado de usted, Señor, y le necesitamos, Padre, en todo momento porque sin usted no somos nada ni nadie, no se mueve una hoja sin su voluntad. Padre, gracias, gracias, Padre, por las bendiciones recibidas y aún por lo que todavía aún no nos da, Señor. Pero gracias por su grande amor y su grande misericordia. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Miren, el tema de hoy, eh, pues es interesante. Así es. Eh, Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. ¿Pero sabes más cómo me gustaría que fuera? Uh -huh. Día Internacional de la Familia. Amén. ¿Por, Así qué, es. ¿Por qué razón? Permítanos hacer algunos pequeños comentarios aquí nada más. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque el principio... Uh -huh. a, antes de continuar... Posiblemente me salgan aquí algunos anuncios porque estoy directamente a, a YouTube viendo este, este programa de Ucrania. Así, así es, ahí estamos así viendo es. a Ucrania. Eh, un país que está ahorita sufriendo los debates de la Rusia, guerra. Uh -huh. De ahí, de esa guerra innecesaria. Pero bueno, así somos los, los seres humanos. Hacemos problemas donde no, debe, no haber debe de haber problemas. No okay. Entonces, eh, vamos a, a terminar orando por Ucrania sí, y sí, incluso sí, por Rusia, ¿verdad? Para que el Señor... Que el señor toque los corazones. Restaure amén. estas vidas sí, y se respeten como países. Y se respeten así como se debe respetar el hombre y la mujer. Como en el matrimonio. Amén, amén. Son vecinos. Y no tiene por qué estar peleando. ¿verdad? Correcto, así es. Eh, entonces, eh, es, es importante. Pero humanamente hablando, pues se ha convertido el Día eh, Mundial, sí. o sea, Internacional uh -huh. de, de la Mujer. Así es. Pero yo, yo quiero hacer un poco, un poco de énfasis eh, de, de sobre esto. Porque qué si mañana se nos ocurre también hacer el Día Internacional del Hombre. Uh -huh. Cuando iba a ser mejor el día internacional de la familia. Pues sí, todos juntos, todos unidos, porque el señor así lo, lo hizo, lo ha permitido, verdad, este hizo al hombre y a la mujer y, y, y, y luego dijo pues fructificar. Sí. Que nos fructificamos y así, este llenen mundo, en este mundo. Así es. es así ahí es. Está para ustedes llenenlo, pero para poderlo llenar. Hacía falta el hombre y hacía falta la mujer Claro Entonces eh, Eso es lo, lo, lo, lo importante de, de que Dios no se equivoca Dios no se equivoca claro. Y Dios no se equivoca, se equivoca y equivocado. no se equivocará no. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando entonces? Les dije verdad que posiblemente vaya a salirnos aquí algún anuncio eh, Pero si me permite nomás lo que te damos tantito y, y se y acabó listo. Vamos a continuar eh, Así es. La, la, la cuestión es simple, y sencilla. Queremos una vida buena, eterna y, y hogares felices. Usen el manual de Dios. Amén. Que es la Biblia. Usen Así el manual es. de Dios. No es la religión, ¿eh? es no. el manual de Dios para la humanidad. Amén, para amén, la humanidad, completa, completa Para hombres y mujeres completa. Para mujeres y para hombres Y para toda la familia amén Entonces Qué bueno que hoy se ha establecido Como un día especial Ajá. el día internacional de la mujer Así es Dios bendiga a todas las mujeres Y que Dios bendiga gloria, también señor, tu vida amén, Y la es. de todos eh, Imagínate cuánta gente conocemos Cuánta gente Ha visto nuestros videos Sí, sí, y, sí. y la mayoría a lo mejor son mujeres. Pues Dios les bendiga. Amén, Dios no las amén, cuide, amén. Dios no las guarde. Y, y que vengan a ser grandes titanes, grandes sanzones en el Señor. Amén. ¿Verdad? Amén, amén, ¿Por amén qué? Así es. Porque se, se es requerido, se ha requerido que, que seamos fuertes, pero fuertes en el Señor. No. Solo. Eh, como seres humanos que, que estamos dispuestos a luchar y a, y a pelear no no no no creo, creo que no es necesario hacer nada de eso no entonces pero sí hoy respetando pues eh, lo que se estableció hace algunos años eh, como día internacional de la, de, de la mujer ah, I mean. pero también pensemos en el día internacional del hombre y más que del de, de hombre y de la mujer pues que sea el de la familia. De la familia, amén. La familia. De la de, familia. A estar completos. Porque Dios cuando, como dice aquí en la palabra en Génesis, Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén, amén. Y luego, ¿qué dijo? Pues no, este cuate solo que qué hace, le tengo que hacer la ayuda idónea. La ayuda idónea, amén. Así y es. De ahí fue cuando es el, fue ya él el se empezó a formar la, la familia. Amén. ¿verdad? Porque pues ya tuvieron Adán y, y, y, y Abel, pero eh, el hombre eh, tiende siempre a, hacia la desobediencia, y ese es el gran problema. Por eso necesitamos que de la sabiduría de, de Dios, porque nos, nos equivocamos. Oh, sí, sí. Nos equivocamos, pero de, de, horrendamente de, así. De un principio que un que, que, que, que no merecemos ni siquiera el perdón de Dios, pero bueno, la misericordia de él es por sobre todas las cosas, ¿no? La misericordia del Señor es eh, grande. Entonces, eh, esto es lo, lo, lo, lo importante, mi amada. Esto es lo importante, mi amado, que podamos ser conscientes de, la, de sí. esa necesidad. Así como el hombre necesita de la mujer y la mujer del hombre, que necesitemos siempre de Dios. Amén. Definitivamente eh, tenemos que tener esa, esa conexión, esa comunión uh -huh. y y, y tener a Cristo Jesús en nuestros corazones que es, es lo, lo principal y obedecerle, estar en, en la obediencia, estar eh, en lo que Él quiere que nosotros uh, seamos y hagamos y, y, y estemos en Él. Ahora, ¿qué, qué ha pasado? ¿Por, por qué se tuvo que acontecer eh, un día internacional de la mujer? Por pues la cuestión del feminismo sí, sí. Y, y por tanta violencia que ha habido del hombre contra Todas la mujer. Las cosas que han estado sucediendo. Y, y todo eso es por falta de conocimiento de Dios. Falta de conocimiento, definitivamente. Porque que no hubo respeto. Sí. ¿Hubo violencia? Exacto. Eh, Mira, ¿qué acaba de pasar en Querétaro? En el estadio. Aunque es una cortina de humo, en cierta forma, lo que aconteció y por tantos errores que hay de, de, de los gobiernos. Pero, en, en, en cierta forma, es por el mismo desconocimiento de la palabra de Dios. Claro, claro. Es... Y no podemos decirlo de otra manera, porque es el desconocimiento de la palabra de Dios. Porque si hubiera conocimiento, no habría ningún problema. No. No porque cuando... no habría ningún problema, se lo aseguro. Entonces, ese desconocimiento de la palabra de Dios, ¿Qué, ¿Qué pasa acá en Ucrania? Aquí es de Ucrania, uh -huh. pero antes de, de los bombardeos. No sé cuántos edificios de esos ya, ya han caído. Pero el desconocimiento de la palabra real de Dios. Un gigante atacando a, a un David. Más que el Michael David les está saliendo medio pesadito. Sí, sí, sí porque eh, Putin no, no, no esperaba que le fueran a responder de esa manera. Exacto, exacto. No esperaba. No, no, no es co tan este, o sea. Como Guarias no esperaba que, que un chamaco, un muchacho eh si fuera, ahí, que fuera a, a querer eh, co confrontar. Uh -huh, uh -huh. Nomás que él iba en el nombre de Dios. En el nombre de, de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Y ahí de Jehová fue donde le falló. Amén. Pero entonces necesitamos orar por, por, eh, por ese país ¿verdad? para que sepan qué hacer y cómo defenderse de, de ese ataque brutal que, que están pues, sufriendo ahorita. Así es. Porque eh, Gracias, Audelia, sí, así es. La familia debe ser primero. Así es. Dios te bendiga, Audelia. Bendiciones. Este, ¿Por qué? Porque pues, estamos constituidos como familias. Como familias. Estamos así constituidos es. como familias. No, no, no, hay, no hay de otra. No hay de otra. Eh, nosotros no podríamos tener los hijos y los nietos que tenemos. Pues ya no, no nos juntamos Claro, fin, ¿no? claro. Y, y así sucesivamente, si sí, este mundo este está... Está hecho, ¿verdad? Este, pues por, por la mujer y el hombre, o sea, así como Dios lo ha constituido, uh -huh. entonces no se puede hacer un tercer género. No, no, no, para nada. No porque, eh, el Señor no, no lo Están hizo desde el principio. Están equivocados porque le han hecho más caso al, al Satanás, claro. que eh, es el que viene a desvirtuar las cosas. Por la desobediencia. Por la desobediencia. Por la desobediencia. Eh, y que debemos tener cuidado nosotros, mi amado, mi amada, de no olvidarse de Dios. No ah, pues. basta con tener una simple religión. Sí. Y cuando digo una simple religión, es porque cualquiera puede tener una religión. Sí, sí. sí y sabes. cualquiera también puede no tener ninguna religión. Exacto. Es un deseo propio nada más. Uh -huh. Pero cuando queremos agradar al Altísimo... Sí. Tenemos que reconocerle a Él como el Amén. único Dios verdadero. Solamente Él. Y a su palabra, que Amén. es la que nos enseña. Hay que irnos a su palabra. La que nos guía a toda verdad. Amén, así es. Fíjese, vamos va a ver dos, tres versículos nada más. Uh -huh. eh, porque no quiero que nos llevemos demasiado tiempo con esto. Porque queremos terminar orando por las mujeres. Sí. Por los países que están en problemas ahorita como Ucrania. Qué bonito paisaje, ¿sí? estamos teniendo aquí pues, pues este, este video de, de Ucrania. Nada más que pues, les ponen anuncios, porque pues, así es el, el negocio en, ahí en YouTube. Este, Pero eh, Ucrania es un país bonito, con muchas tradiciones. Precioso, tiene cosas, bueno, sí ahorita se ha destruido pues casi todo. En, entonces... Vamos a ver ahí en segunda de, de Pedro. Sí, nos, nos dice aquí en segunda de Pedro 3, 18. Eh, Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, Amén. Vamos a verlo despacito. ¿Qué Amén. nos dice? Antes bien, crecer Creced en la gracia. Tenemos que crecer amén. en la gracia del Señor Amén, amén, amén Así es Y que juntos, como pareja Como familia Podamos crecer Y ayudar a otros Sí, amén Imagínate nosotros teniendo la mano hacia ti Para ayudarte también Este plan Así es, así es es ese plan, es ese propósito Esa es la idea De que podamos Estar juntos en, en, en todas las situaciones de la vida. Amén. Entonces. Así es. es. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo. Y Salvador Jesucristo. Uh -huh. Aquí ya no está hablando ya de religión. Está hablando de la relación para, con Dios a través de su Hijo Amado. Amén. Así es, definitivamente. Ahora. Fíjate eh, a propósito de, de su hijo amado. Uh -huh. ¿Cómo nació Jesús? Pues de una mujer. Sí, por medio de, de una mujer. Ahora. De María. Fíjate, el Espíritu Santo viene y se posa sobre María. Amén. Dios tuvo que usar una mujer para que pudiera ser sí, amén. nacido Jesús. Correcto, así es. Como eh, es cualquier nacimiento normal y natural. Mhm. Uh -huh nada más que aquí fue por el poder del Espíritu Santo por el poder que posó sobre María Espíritu Santo, para que María Dios, pudiera, pudiera concebir. Uh -huh. y Dios, José Dios. respetó la gracia del Señor amén amén sí porque hablando humanamente pues lo hubiera dejado sí o no no no como que que que por si me no ya nos, embarazada pues, todavía no nos casamos pero el Señor tuvo que hablar directamente con él a través de un ángel. Exacto. Entonces, y decirle que no dudara. Exacto. Entonces, sí. ahí es donde está el secreto de los secretos, vamos a llamarlo así. Sí. Dicho así, de esa manera. Uh -huh. Entonces, mi amado, mi amada, qué hermoso es poder entender la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente, para poder ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Amén. Y así es. Dice Jim, a Él sea. A Él sea gloria, la gloria ahora, ahora hasta y, hasta de... y hasta dónde? Hasta el día de la día, eternidad. Y hasta el día de la, de la eternidad. Uh -huh. Amén. Amén. Así Amén. sea. Significa así sea. Así sea. Amén. Entonces, eso es lo, lo, lo importante es de lo importante, mi amado, mi amada. De que nosotros podamos entender. Que es por la eternidad. Por Dios la eternidad. no está hablando aquí de eternidad a través de, de, de, de Pedro. Estamos es una eternidad. De una eternidad, de una eternidad. Aquí estamos de pasadita. Vamos Pero de para formar la familia, siempre hace falta hombre y mujer. Hombre y mujer. Así lo estableció Dios. Así es. Así está establecido. Entonces, el Día Internacional de la Mujer, pues qué bueno que, que existe ese día. Amén. Pero también existe el día de la madre. Sí. También <coughs> sí, sí. existe el día del se padre. Han, se han establecido. El día sí. del niño. Uh -huh. Uh -huh. Pero los días así como los ponemos nosotros no tienen ningún valor si no hacemos las cosas como es correcto. Amén, correcto. Debe de ser. Porque de nada sirve un día. La familia. Si, si no estamos unidos como familia. Amén. Definitivamente Amén. así es hasta el día de la eternidad, amén que lo podamos <coughs> digerir y entender entonces nos nos dice ahí en primera de Pedro 2 dos, dos, verdad este, tres, este, este pasaje que sigue el que estaba mencionando hasta mi esposa uh -huh. es sumamente importante porque estamos hablando como, como familia claro, como ¿Por familia? Qué? porque aquí nos hablan como un ejemplo de, niño. de niños claro. vamos a ver ahí sí. Desead, <coughs> desead como niños recién nacidos Ajá. la leche espiritual <coughs> no adulterada. O sea, ¿qué, qué es lo que sucede? Nomás, nomás piense el tantito. Usted que ya se casó y tuvo familia y ya tuvo un primer bebé uh -huh. o una primer bebé. dice uh -huh. Desead como niños recién nacidos, uh -huh. un niño recién nacido, lo primero que busca es... Es que, el pecho. Que, el pecho de la mamá, pues claro. ¿Y así qué es? dicen? La sí. leche espiritual. Espiritual. Claro, el niño toma de, de, de, de su alimento de, de, de su madre. Sí. Pero que de esa manera nosotros... Es un ejemplo, sí. Eh, exacto. Podemos crecer espiritualmente, así como esa criatura crece fortalecido, nada más porque la mamá lo, lo, lo amamantó. Así es, y, y eso es lo importante este, que viene siendo la palabra, mm, viene siendo exacto, la Biblia. Exacto. Que no está adulterada. Leamos la Biblia a, a, como está escrita, que no le no le pongamos ni le quitemos. Probablemente este, podemos <coughs> dar ejemplos, como la misma Biblia nos da ejemplos, Ajá. pero son ejemplos. E exacto. Ejemplos. Ejen, sí. para que por ella crezcáis para salvación para ella poder crecer fíjese cómo, cómo crecen lo, lo, las criaturas los que hemos tenido hijos pues porque la mamá los alimentó claro claro antes de que, que pudieran comer cualquier otra cosa fue la leche la leche la leche materna, es, materna es, sí. que tiene todo lo que el, el cuerpo necesita de vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes todo, todo, todo. ¿Qué buenas fábricas son ustedes. ¿Qué, buena usted qué bueno. <ríe> Por la gracia y la <ríe> misericordia del Señor, porque él, él así lo hizo, así lo quiso y así ella así será. Eh, entonces mi mamá me, pasó, me hizo bien guapo, ¿no? porque, pues, <ríe> bueno, yo creo, no sé. <ríe> y a ti tu mamá te hizo bien <ríe> guapa porque pues, oye, déjalo guapo, o sea, que que, que nos, nos dieron todo así como como el Señor lo mandó, es, es, la leche es, no, espiritual, la, la leche materna, uh -huh. este, no adulterada. Entonces, gracias a Dios por lo que Él hizo. Amén. Amén. Por lo que Ay Él hizo y eso no puede ser cambiado. No, para no, nada. No para nada. Sí, Entonces, no, vamos no. a ver un versículo más y a la voz ahí le llegamos porque ya uh -huh. en 20, 21 minutos para ya, que por ella crezcáis para salvación si sí, es que habéis gustado la benignidad del Señor uh -huh. sí entonces eh, eh, en 2 Timoteo 2 15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado ah, aprobado Dios. Dios. ¿Qué, qué, qué, qué, nomás fíjese bien por favor lo que dice este versículo uh -huh. nomás fíjese bien por favor ¿Cómo debemos de eh, procurar? Procura, con diligencia, o sea, con, con, con, con, ente con entendimiento, con, ah. con, con, con todo eso que se requiere. Sí, sí, sí. Presentarte ante Dios. ¿Cómo? Aprobado. Aprobado. No y si volvemos a no los aprobado. niños, ¿qué, ¿qué pasa cuando eh, están en la escuela? Queremos que, que salgan aprobados. Buenas calificaciones. Eh, sus calificaciones sí. amén. Así es. Que, porque la enseñanza que se les dio uh -huh. les da esa capacidad de poder ser aprobados. Ah, aprobados, aprobados. Entonces, sí. aquí nos está diciendo muy claro Que clarón, puedan avanzar. Uh -huh. Procuren con diligencia presentarse a Dios aprobados. Aprobados. Sí. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, de que lo hagamos bien, bien correctamente Para no sentirnos avergonzados delante del Altísimo Amén, amén, así es Que usa bien la palabra de verdad Que usa bien la palabra de verdad uh -huh. Entonces, cuando nos vamos a la palabra Tenemos que usarla con verdad Miren Yo sé Bueno, no a veces sino Comentábamos hace rato mi esposo Antes de, de Venir aquí a, ante la cámara de que aún hasta la misma iglesia uh -huh. cuando digo yo la misma iglesia son algunas organizaciones que no aceptan a la mujer que pueda predicar mm. y no lo aceptan no vamos no, a mencionar ninguna de, no, de, no, de, la, no. de las que son así de, ese, de este tipo claro pero si sí quieren a la mujer para que haga otro tipo de tarea sí. dentro de la congregación actividades. sí, sí, sí pero, fíjate, viene ahorita a mi mente una pareja de, de amigos que, que él ya falleció, pero él estaba pastoreando, habían uh -huh. forjado una congregación, y cuando él fallece, uh -huh. hermano Noé, hermana Mari, su esposa, Continuó el trabajo, que, que iniciaron los dos, porque lo In, iniciaron los dos. Sí, los dos, nos consta, porque los, los conocemos desde muchos años atrás. Incluyendo la familia, porque... Y, ah, sí, porque y, y las muchachas eh, eh, se oh, han forjado ahí junto con ellos, ¿verdad? ¿no? Siguieron, prosiguieron <coughs> con Mari y, y, y gracias y, a Dios por... Sí... Por ellos por... Y esas por, niñas, por, bueno, ya no son niñas ahorita. Por ya la está, familia cuando es instruida en la palabra del Señor. Pero a, así es bonito, mi amada, así es bonito, mi amado. Así es. Que podamos crecer espiritualmente. Amén. Al faltar ella, ella pudo continuar. Amén. Así es. Y al rato continuarán... Las muchachas. La, la, las hijas. Y, y así sucesivamente. Así es. Entonces... Esto es lo hermoso y es lo bello cuando nosotros podamos estar en el Señor, con el conocimiento. Como dice aquí en la primera, pero regresando, deseando como niños recién nacidos uh -huh. la ley espiritual no adulterada para crecer. Y eso es lo que Así necesitamos es. todos, tú yo y todo el mundo: uh -huh, uh -huh. el crecer espiritualmente. No tanto que tengas una religión. No, no, no. Y no. perdonen que lo vuelva a repetir, no se trata de tener una religión, sino una perfecta relación con Dios relación con a través Dios. de la oración, a través de la palabra. Amén, amén, así es. cuando nosotros nos podemos alimentar de esa leche espiritual. Amén, definitivamente. Entonces, mi definitivamente. amado, mi amada, no es la más. que nos va la capacidad no de más. poder orar por países como este de Ucrania. Así es. Que ahorita necesitan mucho de la oración, Aleluya. el apoyo. Se están defendiendo con, eh, con uñas y Sí, siguientes. como ellos pueden, pero. Pero. Es, así es. Si comparamos el tamaño de Rusia, el armamento de Rusia, contra el de Ucrania, no, pues andan desarmados. Es un David contra Goliat. Sí, sí, sí. Pero. Pero también nosotros en el mundo, en nuestras vidas personales, ante este mundo Que, que, que, en el que, que, que nos rodea en el que estamos, A todos sí. Estamos como David y Goliath Así es Comentaba ahorita De, de lo que pasó en, ahí en Querétaro eh, Hace unos días Oh, sí Tremendo, ¿por qué esa situación? No, no tenía por qué haber sido eh, Y esas cosas suceden Nada más por la maldad del hombre la maldad La maldad La maldad del, del hombre, hombre es lo que hace que esas cosas Acontezcan Así. y sucedan. Entonces, ¿por qué? Porque queremos ser más vistos y más oídos. Queremos estar en una posición de popularidad en la que no nos corresponde. Exacto. Cuando debíamos de hacer las cosas bien hechas para que esto suceda de una manera automática. Correcto. Entonces. Así es. Pero gracias a Dios, a alguien se le ocurrió establecer el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero por qué sucedió esto? Básicamente, por tanto problemas que hay en la sociedad. Hay, ¿Y por qué hay problemas problema en la sociedad? Es... Por el descuido espiritual. Correcto. ¿Es el descuido? ¿El y, y ese descuido espiritual causa que haya crimen, que haya violencia, que haya el maltrato haya el abuso Sí, porque entran los, los egoísmos los, los orgullos Y cosas que no tienen por qué Entrar Sí, porque no es por el buen día porque Como dije ahorita pues Entonces tenemos te, te que hacer también el, el, el Día Internacional del Hombre Pero no, pues ese, de, Debe ser de la familia Sí, es de la familia en, Entonces Qué importante es Mi amado, mi amada que entendamos que tú, yo y todo el mundo necesitamos del conocimiento de Dios. Definitivamente, Él es el Es único. lo que necesitamos, el conocimiento de Dios. Uh -huh. No necesitamos más más que el conocimiento de Dios y de, de su palabra. Y esa relación que podemos mantener con Él y que todos crezcamos espiritualmente para la gloria del Padre en Cristo Amén. Jesús. Muy, muy importante. Entonces, uh -huh. este. Eh, por ejemplo, aquí en segunda Pedro 1, del 5 al 8, nos dice, vosotros también poniendo, nosotros también poniendo toda, toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Virtud. Uh -huh. Y a la virtud, conocimiento. Uh -huh. Y al conocimiento, dominio propio. Dominio Porque propio. Porque dominio propio, deja de ver la violencia que hay. Exacto. No, no hay, no hay, no hay. Y si no hay violencia, pues, pues no hay problema. No. No hay problema de, los, de divorcio, no hay problema de separación. No, no hay, no, hay problema de ninguna especie. Así es, así es. Y, y, y bueno, dominio propio, al, al dominio propio, paciencia. Uh -huh. Y a la paciencia, piedad. Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Amén. Y al afecto fraternal. Amor. Ah. ¿Y dónde está el amor? Pues no falta nada. <ríe> no falta <ríe> nada. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria así, al Señor. así es. Entonces. Aleluya. Vamos a ya a terminar porque ya, ya ha pasado media hora. Gloria al señor. Y, y vamos a orar. Vamos a orar. Oh, mi Cristo. Para Qué no, tiene imagen. Gloria. Es uno de los monumentos que espero que no le hayan tumbado ya los rusos. Eh, vamos a orar y eh, únase con nosotros. Oremos por la familia. Oremos por la mujer, oremos por el hombre, oremos por los niños, Todos. oremos por nuestros países y oremos por Ucrania. Sí, y también por Rusia, porque Rusia en sí no tiene el problema, el que lo tiene es el, el presidente que está ahí. Orar el Como señor por Por México, el problema no es México. El problema cambie es, es, es, sus son corazones son los de los presidentes. Que el... son buenos, malos, peores, y otros que ya ni, ni los quisiéramos ver. Pero Así es. Eh, hay que orar por ahí. Amén. Nos vamos a tomar, oh, mi esposo de la mano. Sí, aleluya. Glorificamos. Y vamos a orar, y manos, yo quiero que tú hagas la primera oración. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Padre. Sí, Padre. A mío. usted le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Padre, en este momento, Señor, nos ponemos, Señor, delante de su presencia, Señor, para orar y pedir, Señor por este mundo, Señor, por los, los presidentes, Señor, los gobernadores, Padre. Ahorita el problema, Señor, que está habiendo, Señor, con Rusia, Ucrania, Señor, y aún México, Padre, todo lo que está pasando, Señor, y todo esto sí, es señor. porque, Señor, no le conocen, Padre, no le han conocido, Padre mío, oh Señor, pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que usted toque, toque los corazones, Padre Santo. Que haya un arrepentimiento genuino y sincero delante de usted, Padre. Que lo acepten en sus corazones, en sus vidas, Señor. Y que, Señor, tengan un cambio, Padre, Amén. para con la humanidad, Padre. Porque estamos sufriendo, Señor, en este mundo. Oh, Padre, y usted lo dice en su palabra, Señor. Sí, Señor. Que en el mundo... Tendríamos aflicción, tendríamos tantas cosas, pero usted ha vencido, ha vencido al mundo en la cruz del Calvario, Padre Santo, y or oramos, Señor, nos unimos en oración con todas las personas que en este momento, Señor, están sí, pues. orando, están, Señor, unidos en ese mismo sentir, Padre, porque nada imposible hay para usted, Padre únicamente, Señor, que los corazones, Señor, sean tocados, sean sensibles y, y haya ese arrepentimiento, Padre mío, porque es necesario, es importante, Señor, porque nada, nada puede a, hacer el cambio si usted no está en los corazones, Señor, Amén, de es. las personas, Padre, y oramos, oramos con todo nuestro corazón, a los presidentes, a los gobernadores que están ahorita en eminencia, que están gobernando, Señor, Padre, que usted toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, y que haya un cambio, Padre mío, porque aún todavía hay mucha gente que no le conoce, Padre, que todavía, Señor, no no conocen su palabra. Hay tanto egoísmo, hay tanto orgullo, hay tanta maldad, Padre, y necesitamos que eso sea deshecho en el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias por su grande amor y su grande misericordia. Y seguimos orando por todas estas personas que tienen esta necesidad. Esas personas, Señor, que están, Señor, eh, saliendo, Señor, de sus países con, con sus bebés, con, con todo lo, lo que tienen, Señor. Padre, están sufriendo, Padre. Que su protección divina, Señor, sea con cada uno, Padre mío. Y que, Señor, sobre todas las cosas que abran su corazón, Padre, y le acepten, porque, Padre, sabemos que sin usted no podemos hacer nada, Amén, porque es. solamente usted puede hacerlo, Padre, pero necesitamos que haya un arrepentimiento genuino y sincero, Padre, delante de usted, sí, y Dios. usted lo hace. Padre, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar en estos medios, Padre, para que la gente que aún todavía, Señor, no le conoce, abra su corazón, abran sus mentes y Padre, se humillen delante de usted y haya Señor un cambio, un cambio en sus vidas, porque solamente usted lo puede hacer. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Cristo bendecimos a todas las familias, Señor, que en este momento estén viendo y escuchando, Señor, este video, Padre. Gracias por su grande amor y su grande misericordia. Aleluya. Y ahora, Amen. Señor. Pedimos por cada siervo suyo, oh, mi Cristo. hombre Aleluya. o mujer, que está al frente mujer. de una congregación, sí, señor. De que usted les dé la sabiduría total sí, mi y Cristo. completa, señor, sí, señor, para que ellos puedan ministrar de su palabra con toda integridad Santo y con toda sinceridad Padre, y señor. con toda verdad. Oh, Santo, para que se cumpla Santo su palabra, Señor, también en sus vidas sí, y en las congregaciones. Sí, Bendiga cada sí, pastor, señor. cada pastora, sí, señor, señor, cada miembro de iglesia, y sí, Padre señor, Santo, y que el crecimiento usted de usted se Espíritu lo dé Santo, a todos señor. y a cada uno de ellos, Santo, y que se acabe, hogar, Señor, todo conflicto el señor entre el mismo ser humano, personas, que no es señor. solamente hombre, no es solamente sí, mujer, sino que seamos como sí, una, toda una familia sí, unida, Concreto, amándonos señor. y respetándonos sí, los unos a los otros. Sí, mi Cristo. Señor, es, porque ese era lo que usted quería. Gracias, Padre, gracias por su el Espíritu respeto, Santo. El amor aún del uno para con el otro. Está con nosotros, todos. Y Padre Santo, sí, gracias señor. por todas sus bendiciones. Gracias, y bendiga, padre. Señor, a quienes compartan este video. Sí, señor. Bendiga, a todas bendiga todas Señor, aquellos que fe Señor, puedan de este mundo, compartir padre, y puedan reflexionar. Las... Y que puedan, Señor, pastora, crecer señor, espiritualmente sí, Para señor, la gloria del Padre en Cristo Jesús. Jesús Aleluya Amén, Aleluya. amén, amén y amén sí, señor. Pues amén. bendiciones, mis amados Ya son 37 amén. minutos casi Ya son unos cuantos segundos más Y ya son 37 minutos Y que el amor de, y la paz de la, de, Del Señor Jesucristo sí, Sea sí, sobre amén. sus vidas así Y sobre sea. todas las mujeres, sobre todos los hombres Sobre todos los niños, sobre todas las familias Amén, y así que es el conflicto que hay ahorita en Ucrania, quede resuelto, Señor. Sí, aleluya. Para la gloria de su nombre, en Cristo nombre Jesús. Jesús. Y toque también las personas amén. que hay por allá. Y bendiga cada misionero y cada pastor así que es, haya aleluya. por allá, por aquellas región. Sí, así amén, así sea, en el nombre de Jesús. Pues bendiciones y hasta aquí bendiciones. llegamos. Bendiciones, un abrazo para todos y cada uno de ustedes y para todas las mujeres de este mundo que el Señor nos ha puesto aquí con un propósito y gracias, gracias porque sabemos que usted va a compartir estos videos bendiciones para todos y a todos los ex compañeros que tuvimos en, en la escuela amén, así eh, es les enviamos un saludo y un abrazo tú, no los, los empezamos a nombrar porque luego no. nos faltan y, y no queremos que, que se sientan pero a todos les amamos y gracias, les amamos en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones.